Lleva una vez cuatro niños que se decían Jerón, Valeria, Pedro y Samuel. Les había tocado un viaje a Pineta a Birolla y ¡Hemos ganado el concurso! ¡Bien, bien! ¡Cómo vamos a pasar! ¡Qué guay! Pero los cuatro borches no sabían a se metían. Al día siguiente, marchó lenta la casa al se se La verdad era que aquel puesto no pintaba mica bien. Os la mansión no es como la foto Y es vieja. Y como una casa del terror je, je, je. No digas patiza Samuel Entró en la casa Econoisor al el, sol era el mayor nombre de la ciudad Hola, bienvenidos a la mansión de Pineta Ahora os levaré a suyos cuartos ¡Ah! Esta es la suya, don Samuel Gracias, ahora me prestaré para cenar. Esta y en la suya, don Pedro. Gracias. ¿A qué hora es día la cena? A las 10 en punto. Vale, allí seré. Esta y la suya, doña Valeria. Gracias. Esta y la suya, señor Gerón. Vale, muchísimas gracias. No hay ahí de qué. Es cuatro niños vais a cenar. el pues como eran escamayatos del viaje, a escapés en bailóren a dormir. Al rato se sintió un chilo. Ah, socorro! ¿Qué te pasa? No sé qué tengo en el pelo. ¡Y una araña? Ja, ja, ja, ja. Ya te la quitamos, no te apures. No más acalené, se tornaren para la cama todos. Pero al rato se sintieron unos esvujegalizos. Llerón se levantó a Villel que lleva en el recibidor. ¡Ah! ¡Un esqueleto bailando al tu tocando el piano! Ascape marchó a gritar a sus amigos. ¡Acabo de mirar! ¡Un esqueleto bailando abajo! ¡Qué espanto! Esta casa goza, está encantada. Vamos a despertar a Samuel. A la vez, bailó en al cuarto de Samuel Ascal. Samuel Andes! No veigo, aquí no hay. Él. tendremos que mirar lo que la casa. Y se envalló sin mirar en el excusato del cuarto, que astillera Samuel, un puesto aunque no iba a estar guaido, porque en el espíeo amanecieron unas palabras. ¡Ah! Entre mis tanto, es a otros niños, llegan tondeando por la mansión sin trobar. Cubre esa puerta, ya sabréis, puesto que nos queda pendiente. Espantazos de todo, emprendió en las escaleras que ataba En el recibidor se en con Samuel, que en cara le duraba el espanto. No te entrefilaríes lo que me ha pasado en el excusa. A nosotros casi nos encaza un zombi. Esta casa lleva el ella. En Isas, que se sintió una puerta que se abría. Hemos puesto a escapar. tapas a casa fuego! Es Ninos, marchó en no ser rimor en esta mansión. Se van a escapar todo de una buena. Qué pena que se hagan marchado tan luego. No saben lo que se han <risa>